Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar jugando con este Renegade. Vamos a ver qué tal se comporta este bichito. Estamos en una partida de Tier 9. Vamos a ver, eh, cargo directamente a PCR porque tenemos 226 con AP y 255 con aPCR. Si no me recuerdo. Bueno, eh, es un tanque pesado Ya hablando un poquito de las características De este tanque Es un tanque pesado Podríamos decir eh, De tier 8 Premium Está el T25 ahí analizando la situación Así que mejor vamos por aquí eh, Es un tanque Difícil de usar porque... Tiene ese, ese, esa cúpula del comandante arriba... Que realmente lo, Para mí lo tira para atrás... Es un, Sería un, un buen tanque... Un muy buen tanque... Pero con ese morro ahí... Con esa cúpula... Te entra... Pero hasta Dios... No recomiendo jugar en primera línea con este tanque... Porque... No... No porque te, te apuntan directamente en la cúpula... No, no, no... No hay otro lugar Che, ¿el se ve El T-25 pilot lo poteó Eh, otra cosa No tengo, tengo la tripulación mmm, Berreta, totalmente trucha Eh... Ya están todos muertos nuestros no ligeros, por Dios. ¿Qué pasa hoy, chicos, por favor. Eh, ¿Qué hay ahí? No, gracias. No, gracias. Eh, vamos a ver si estos tratan de avanzar por aquí. Imagínense lo que es mi tripulación Que ni siquiera tengo sexto sentido O sea Nada no, pasa que el T95 Me va a meter un pitazo seguro La ley de Con tier 9 Que te mete un pitazo y No sé dónde ir boludo. Es que no quiero comerme los 700, 800 de daño Con, con un Un T95 vaste 25 pilot venías bien rey a dónde vas tú El... tratamos de ayudarlo en la medida de lo posible pero también tengo la munición rota mucho no mucho no puedo hacer Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. El tema va a ser que van a copar el sector de arriba. Eh, seguramente. Y de ahí no, desde nuestra propia base nos van a disparar. Seguro. Es, es la ley. Ahí va. no, no, no, no hay que esperar un año y medio que terminemos de recargar porque, bueno, el tema de la munición necesito para que vea ayudar ahí, porque está el LTTB casa eh, se confió igual ya les digo no tenemos ni no tenemos ni, ni sexto sentido no tenemos nada así a los perros vamos de pavote no no, no mueras csrb tenemos una buena movilidad dentro de todo ahora cuando termine la batalla eh, vamos a verlo bien bien Sí, sí, sí, volá A ver si te puedo cubrir un poco las nalgas Pero... se está complicado No, no, está ahí de idioma Lo que pasa es que... Me encanta, me encanta Cuando tiramos un tiro medido Y va a Mordor Sí. El Tipe 59 que va a querer trolearnos. ¿A dónde vienes, Tipe 59? Bien, bien, bien, bien, bien cumplemos nuestro, nuestro cometido T26-C5 Vamos a ver si podemos torretear, aunque sea un poco No. ¿Así? No. Un Leopard no sé de dónde. De allá seguramente No lo voy a ver jamás en la vida, con lo cual por eso me vengo para este lado la mentira, eso fue una mentira, boludo, un golpe lateral con APCR, un lateral al T26-5, explícamela explícamela, querido estimado este que quiere acá zafando <risa> no tengo reparaciones boludo no tengo ni tranquilo mejor sigue así Rebote, mentira. ¡El rebote de la mentira! Pero bueno, es así. ¿Qué va a hacer? El Erne Jesus, sí, señores. Es lo que hay. Bueno, hemos jugado acá un semi-directo, ¿no? O sea... hizo buena partida a ver qué pasaba. Bueno. Esto es lo que es el tanque, ¿bien, señores? Eh, es lo que se puede hacer con este tanque. Una partida normal, digamos. Eh... Yo creo que podríamos haber tenido más chances si los dos queridos EBR 75FL no hubiesen muerto al principio de la partida. Iban un segundo y medio y ya estaban muertos los dos. No sé a qué tratan de jugar a veces los pelotones. Eh... Creo que eran los no te digo, los más importantes de la partida, pero casi te digo porque nos podrían haber dado visión de aquel lado al STRB, a todos los que estaban ahí. Incluso, bueno, el t -95. El cañón de lateral le le, entran, le penetran. Hay cosas todavía que yo no entiendo. Los tiros de lateral que no, no se explican bien a veces. Yo no sé si a veces son bugs del juego, pero no sé. Más allá del RNG, yo entiendo lo del RNG todo, pero... Un tiro de lateral tiene que entrar, o sea... Por lo general debería entrar, no sé. También está pasando mucho últimamente que... Disparos a los ligeros, en velocidad, con el, No sé... Por decirte algo... No sé, con un Scorpion G con oro... Le disparas un ligero y le rebota o si es... puede ser? No sé. Cosas de... cosas de, cosa de, cosa de mandinga dicen... Cosas de mandinga... Bueno, gente, a ver... Eh... Es lo que hay, digamos, ¿no? 2313 de daño... Bueno, mira, salimos segundo en la partida, no está nada no mal. Obviamente no somos un Tier 9, no somos un T95, ni mucho menos. Nos tuvimos que ir buscando nuestro propio alimento. O sea, <risa> tuvimos que hacer lo que podíamos porque la verdad que estaba bastante, bastante complicado el asunto. Eh... A ver. Opiniones del tanque. Para, primero vamos a analizarlo. Vamos a, vamos a ver. Bueno, perdimos 13 lucas, no pasa nada igual. Vamos a analizarlo. Tengo, ni, no tengo ni sexto sentido, no tengo ni arma de hermanos en arma, no tengo absolutamente nada de nada. Daño promedio por disparo 360. La verdad que no está mal. Una recarga de 8,42. Pero, pero, ten en cuenta que no tengo nada de esto y tampoco lo que es el, eh, la ventilación mejorada, ¿bien? Bueno, entonces esto se podría traducir en unos 8 segundos, punto algo. 8.1, 8 más o menos. Ya te lo digo, para que justo estaba comparando algunos tanquecillos que quería eh, comprar. Hermanos de armas. Y vamos a ponerle la ventilación mejorated. Hermanos de armas. Y nada más. Supongamos que lo tenemos así. Eh, sin la coca. 8.42. Ah, bueno, 8.42. Con la tripulación actual. No, papucho. Con la tripulación al 100%. Tripulación al 100% con hermanos de armas, 8.42. Bueno, o sea que está bien, es lo que tenemos hoy en día. Si le metes Coca-Cola, se va a 8 segundos. Y si le metes esto, se va a 7.84. Lo que nos da un DPM de 2.754. ¡Ojo! ¡Ojalde! Una velocidad de apuntamiento de 2 segundos. ¡Uh! Zarpado. Eh, bueno, pero vamos a ver lo que es hoy en día el tanque. Lo que es hoy, ahora. Obviamente ustedes deben tener tripulaciones mejores que la mía. Yo porque la verdad es que no tengo nada... De la, de la rama de pesados americana No tengo nada, cero, Serapio No, no la saqué, tampoco me interesa mucho Sacarla eh, Bueno, tiempo de recarga 8.42, como dijimos, velocidad de giro del cañón Bastante, bastante bien, como lo vieron Ángulos de elevación y de presión Menos 10 hacia abajo, lo que podemos Nos da la opción de poder torretear, digamos eh, Y un ángulo de, eh, de elevación de 20, que está muy bien La verdad, muy bien Podemos disparar con tranquilidad hacia, hacia arriba. Velocidad de apuntamiento de 2 segundos. No está mal. Está bastante, bastante bien, digamos, para hacer un pesado. Una dispersión de 0.35, que yo creo que es un poquito menos. Creo que podría ser tranquilamente un 0.34, un 0.33 incluso. Un DPM de 2.500 que, como vimos recién, lo podíamos llevar tranquilamente a 2.700 eh, puntos de impacto por minuto. ¿no? no está nada mal. Puntos de vida. 1500, dentro de la media, el Lowe tiene 1650, el Defender y el IS-6 tienen 1500 puntos de vida, con lo cual estamos ahí más o menos comparándolos, estamos dentro de la media de los tanques eh, pesados de Tier 8 Premium. Blindaje del chasis, 152, bueno, vamos a sacar algún que otro rebote, a ver en la partida que hicimos recién, si sacamos algunos rebotes, la verdad es que no me, no me fijé mucho. Bueno, mirá, 1440, la verdad que podríamos decir que es un tanque un poco troll a veces con, el, con respecto a lo que es el, el blindaje 1440 puntos o sea sacamos una vida más digamos porque tenemos 1500 puntos de vida 1440 son casi lo mismo o sea que duplicamos nuestro, nuestros puntos de vida y eso nos permitió hacer una partida un poquito más eh, un poquito más larga más duradera y meter más daño no por supuesto bueno, acá se viene uno de los puntos críticos de este tanque, que es el blindaje de la torreta. Bien, la torreta es una torreta muy dura, bastante difícil de penetrar. Te van a poder entrar en el anillo, acá abajo, ves, que tiene como el anillo de la torreta. Ahí te van a entrar seguro. Eh... El tema de este tanque, el, el gran qué del tanque, que lo hace diferente a otros, eh, diferente no en el buen sentido, digo, es el tema de la cúpula del comandante. Mirá lo que es esa cúpula. Ahí te entra hasta mi abuela tirándote piedras desde el balcón de su departamento. ¿Entendés? O sea... Eh, es Para mí lo, lo, lo, lo mata un poco, lo limita mucho... O sea, no es que lo mata, lo limita mucho al tanque. Lo limita demasiado al tanque. O sea, sin esa, sin esa cúpula del comandante, yo estaría recién en primera línea. Ahí dándome tortazo con quien sea. ¿Entendés? Porque confío a pleno en esta torreta. Ahora, con esa cúpula del comandante no podés. No podés porque lo primero que van a hacer es, apenas más torreta, chao listo. Te la ponen ahí, pero ni, ni ni que dudar. Y encima, digamos, no es que es una pequeña protuberancia, quita, eh, yo qué sé. Como puede tener, no sé, el T-28 que tenés que darle ahí justo en el puntito ahí. O no sé, yo qué sé. Eh, bueno, esta este ni tiene, ¿no? Pero yo para ver tanques así que tengan, o la cupulita, que bueno, esta igualmente es más. Pero bueno, comparada del T-26-E5... Con la del Renegade. Mirá lo que es esto, man. O sea... No, no. Es malísimo. Esa, ese, esa cúpula ahí te mata. Entonces... ¿Qué puedes hacer con este tanque? Te conviene. Usándolo... Eh, vamos a usarlo... Eh, torreteando... Pero no en primera línea. Es un torretero de segunda línea. O sea, cada vez vamos sacando nuevos conceptos. Porque... Digamos... Si vas a una primera línea... No es que tenés... te digo... No es que tenés una pequeña cupulita. O sea, vos pensás que a veces... Cuando estás muy, muy cerca de, de, de otro tanque que están los dos torreteando. Por ejemplo, atrás de un montículo alguna cosa. Al Defender se la pones incluso en la cupulita del comandante. Mirá lo que es la cúpula del Defender. O al IS-6. Mirá lo que es esa cupulita. O sea, no existe. Mirá, mirá. Te la comparo así para que la veas bien, bien, bien como, como corresponde. Ahí está, ¿ves? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, ¿no? Ahí está. Ahora te muestro la, la del Renegade. Mirá. Ahí tenés la cúpula del Defender, mira esto. Es un... No, no, no, no, por eso. No lo uses en primera línea porque te vas a llevar unos chascos enormes. Vas a, vas a putear más de lo que deberías eh, y te vas, a, te vas a amargar en la vida eh, innecesariamente. Te conviene usando este tanque, torreteando en una segunda línea, eh, tratando de no mostrar el morro si es posible, digamos, a veces. Podés hacer una especie de. de. de no sé, de side -crapping también podría llegar a ser, pero es. Ahora que es un tanque bastante difícil de utilizar. Te conviene usarlo donde hay bastantes desniveles, digamos, para poder mmm, no estar tan cerca del, del rival. Y poder usar el, el terreno como. como parte. como aliado, ¿no? Por decirlo así. Entonces te vas moviendo para adelante para atrás y no le das la opción de que estés eh, tan pegado. Por ejemplo, a veces, muchas veces va a ser que. Eh, en, atrás de un montículo estamos los dos, por ejemplo ¿no? Pero es atrás de un montículo de tierra, o sea, dos metros cada uno Y nos disparamos en las cúpulas Lo que pasa es que acá, ahí no tenés chance No tenés ningún tipo de chance Bueno, después potencia del motor, lo que vimos recién Tenemos 800 caballos eh, no, está, no está nada mal Lo que nos da una potencia específica de 15,99 eh, caballos por tonelada Bien, o sea, 16 la verdad que tiene la movilidad de un tanque medio. Bien, o sea, podemos decirlo así con todas las letras. Tiene la movilidad de un tanque medio. ¿eh? Y eh, una velocidad de rotación bastante aceptable. Una velocidad de máxima eh, hacia eh, hacia adelante, digamos, de 45, 17 en reversa. 38 con 16. La verdad que es un giro bastante, bastante bueno. Bastante aceptable. mira te lo tiro para que lo voy a poner acá al defender. Así no eh, tengo que estar pasando... Eh, todo el mapilla Te lo comparo con el BK7501 Lo que es la velocidad de rotación 24, el Lowe 29, el Defender 33 Y nosotros con nuestro Renegade tenemos 38, o sea que Es la rotación prácticamente mira el Panther 88 tiene 42 Es un tanque medio, con lo cual eh, Tenemos la movilidad De un tanque medio en todas En todos sus En todos sus parámetros Básicamente Rango de visión, 417 por el tema de la Coca-Cola. Obviamente que, bueno, es, ya te digo, tiene la visión también bastante, bastante buena. Bastante aceptable, podríamos decirlo. Así que, bueno, chicos, básicamente esto ha sido un análisis. No lo quiero hacer tan, tan, tan largo tampoco. Eh, tengan en cuenta que ustedes con mejores tripulaciones, todo esto que dijimos se puede potenciar. Bueno, el camuflaje ni lo nombro porque no, no es necesario. Eh, pero, pero, bueno, chicos, no me, no me extiendo más muchas gracias por estar ahí del otro lado y seguramente nos veremos en la próxima chau chau